La otra vez dije que después del mundial me tenía que replantear, replantear muchas cosas. Primer guiño de un crack del Barcelona a Leo Messi tras las últimas informaciones que hablan de una salida del argentino del Paris Saint-Germain. Y. Y no sé, no sé, la verdad que. Y vamos a ver qué opina también sobre todo esto un periodista especializado en mercado de fichajes. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy. Voy cambiando de un día para otro. Bueno, vamos con tres noticias de Leo Messi. La primera relacionada con su futuro. La primera y la segunda. Pero ojo que desde Barcelona ya han dejado un mensaje al argentino. Tras la última información de Gigantes, en la que se afirmaba que Leo Messi, a día 23 de enero, este pasado lunes, fecha de la noticia, no tenía intención de renovar con el París Saint-Germain. Pues bien, desde Barcelona ya ha llegado un primer mensaje, un primer guiño. Leo Messi y es que uno de sus cracks el central francés Jules conde ha dejado un mensaje corto pero bastante sorprendente a Leo Messi y es que como podéis ver ha dejado un pequeño texto donde pone Leo eso respondiendo a una información que lo relaciona con la posible salida del Paris Saint Germain y es que si finalmente Messi sale del Paris Saint Germain una opción es la del Club Barcelona aunque muchos la descarten pero Fabrizio Romano también ha querido hablar sobre esto. El periodista italiano especializado en mercado de fichajes ha querido dejar su opinión respecto a las últimas informaciones y cómo ve él el futuro de Leo Messi. Y es que ha sido muy clara su respuesta a Gerard Romero, dejando claro que nada ha cambiado entre Messi y su equipo el Paris Saint Germain. Y lo dice así el periodista, pronto se producirá un nuevo encuentro entre ambos para tratar la duración del nuevo contrato, después será firmado, así lo ha dicho categórico, contradiciendo por tanto la información de Gigantes, como a todos los demás que habían especulado sobre una hipotética salida del argentino del Paris Saint Germain, y cerró diciendo Leo planea continuar en Paris Saint Germain. El pacto verbal fue discutido en diciembre, aunque hay otras informaciones que hablan... De que Messi, como decimos, podría salir por varios motivos. Uno sin ir más lejos, la mala relación del argentino con los hinchas. También la prensa en Francia le cae bastante mal a Leo Messi. Los regaños de Galtier también, el hecho de que Kylian Mbappé sea el gran protegido en el Paris Saint-Germain. En fin, mientras tanto Leo Messi que sigue ajeno a todos estos rumores y noticias y está de vacaciones muy posiblemente en los Alpes franceses, ya que Antonella Rocuccio, la esposa del jugador, ha posteado una imagen en la que aparece Leo Messi camuflado detrás de un gorro y una bufanda con unas imponentes montañas nevadas atrás. También se puede ver en las imágenes cómo están los tres hijos de la pareja Daniela Siman, amiga de Antonella Rocucho y esposa de Cesc Fábregas, amigo de Leo Messi y los hijos de Fábregas.